Amigos estamos de enhorabuena porque el navegador de Microsoft ya por fin ha habilitado la opción de compartir pestaña con otro dispositivo. Podremos compartir con todos los otros dispositivos en los cuales tengamos cuenta con Microsoft cualquier pestaña. Es muy fácil de utilizar. Ya que solo hay que pulsar el botón derecho del ratón en una parte del navegador. Después en el menú que se irá al apartado de enviar a, seguido de cómo se llame el otro terminal. Para hacerlo desde Android es un poco distinto. Vamos a los tres puntitos de abajo, desplazamos hasta donde dice Continuar en el PC y así podremos ver el contenido en el ordenador con Windows. Así de fácil, un saludo y gracias.